Eh, ninguna intención ni de violencia, eso es problema familiar eh. fue que estaba traqueado yo no llevo nada con mi mamá y pues nada. yo lo que me quería ir a mi casa a bañarme me, me... esas fueron las declaraciones de Jonathan Mendoza tras ser detenido por maltratar a su madre Alega estaba bajo los efectos del alcohol yo no llevo nada con nadie era delincuente y me quedé de la delincuencia porque soy joven y ayudo a la sociedad trabajo en Vite y Vaya, no tengo los ladrones ese fue un ladrón que me tiró con un colín, la tercera semana, y me vi un traguito, iba a acotarme sin problema, con nadie. ¿Tú utilizaste un arma de fabricación? No, eso fue yo, yo lo botaba, porque quería hacer una a sucias. ¿Para qué tú utilizaste? Para agarrar ladrones, para allá, para Manhattan. ¿Pero dices que era para... Mato, para Mentira, Mato. solo para yo, guerrero ladrones. Yo no robo. La vocera del Comando Noreste también se refirió al hecho. Miembros de la policía apresaron a Jonathan Mendoza García, de 29 años de edad, quien reside en el sector Vista del Valle, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de agredir físicamente con un chagón a su madre, ocasionándole a la madre la laceración en hombro izquierdo, mientras que el detenido presenta laceraciones en mano izquierda y hombro derecho según diagnóstico médico. En cuanto al prevenido y el arma de fabricación casera, se encuentran en poder del Ministerio Público. NTN, Joanny Paulino.